Yo siempre pillo plata Soy un jockey de dinero Soy un jockey de dinero Mi amigo el Alfoncito Yo cuento los billetitos y con mi amiga la Rita Yo me voy de fallerita Que me han dado, me han hecho vegano y ahora yo me he iluminado. Soy un tipo honrado, me han echado del partido por todo lo que digo. Y estoy que no paro, estoy que no paro, estoy que no paro. Que hostia, que hostia, que hostia, que hostia, que